Ya mejor échate un chiste, pinche Luce. Este es uno. Este es un chiste Muy bonito, muy hermoso. Este era un pollito que respiraba por el culo. Un día se sentía y se aburre, ¿no?